Este es un supermercado en Caracas. Y así dice la oposición que... Este ...aquí en Caracas no hay nada. Que la gente no encuentra que comprar.